A ver si me entendés el consejo de un veterano. Bebete, si algún chicle te comes y en la escondida ya te están buscando el papel no lo tires. En el piso del salón, vos guárdalo en el bolsillo. Bebete. Busca una papelera, que sin duda hay una fuera y otra por el corredor. Consejo de un veterano. Sí. Saltando a la rayuela. O parada en el elástico. Bebete. Se te ocurre un chocolate, unos maníes o alfajor. No tiré los envoltorios En el piso te lo pido Que el patio queda espantoso Y salir me da pavor Un Veterano Si al volver para tu casa Corriendo por el rinraje Bebete Te tomaste algún juguito en el camino se acabó o llévate la cajita en la mochila o la mano y en el tacho más cercano siempre tirarlo es mejor Veterano. así la calle está linda para poder respirar Paseando con los amigos y jugar trepar soñar Así la calle está linda para poder respirar Paseando con los amigos y jugar tres soñar De la bandota, el juego y la basura